Bueno, seguís en medio día, cope gijón. Eh... Estamos hablando mucho en los últimos eh, meses eh, de la transición energética, la transición energética justa para Asturias, y mañana tenemos aquí en Gijón, en la Escuela Politécnica del Campus de, de Viesques, en el Aula Magna, una jornada que tiene muy buena pinta, sobre todo para desterrar mitos y seguramente también para eh, que seamos un poco menos pesimistas con esto de la transición ecológica, energética. Eh, la jornada la organiza la EPI con, en colaboración con... ...con Ampier, con la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica... ...su presidente es eh, Miguel Ángel Martínez Aroca... ...hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, el título de la jornada ya es bastante descriptivo... Eh, ...una oportunidad eh, de transición energética justa para Asturias... ...imagino que los tiros van por ahí, ¿no? ...en, en dejar claro que esto no es el fin del mundo. Así es, eh, estamos en unos momentos claves muy importantes, diría yo, de toma de decisiones que se están adoptando a partir de, del gobierno central. Y consideramos que Asturias no debe ser eh, la gran perjudicada, ni excluida en una transición energética eh, que, que va a venir, que ya está aquí, uh -huh. que es la transición hacia las energías limpias, sostenibles y de futuro. Eh, Asturias es cierto que no tiene las mismas horas de sol que pueden tener otras regiones de nuestro estado, pero no por ello puede eh, dar la espalda a tecnologías como la fotovoltaica, la eólica o cualquier otra energía de origen renovable. Se va a producir de manera indiscutible eh, una transición hacia lo sostenible, eh, ...porque así lo ha deseado la Unión Europea... ...ya ni siquiera es una decisión... ...que haya adoptado nuestro Estado... ...que por supuesto lo ha hecho... ...pero eh, insisto, es una decisión que nos excede... Eh, uh -huh. ...además en un marco de cambio climático eh, eh, palmario... ...claro, manifiesto... ...donde ya estamos viendo los efectos directos del mismo... ...y yo creo que Asturias debe de posicionarse... ...nuevamente en una generación, esta vez limpia... ...de una manera eh, singular y exigir que esa transición que se va a producir, que ya se está produciendo, sea justa y no de la espalda a, le, ...a una comunidad autónoma como es la Asturiana. Uh -huh, que ha estado muy vinculada al sector del carbón. Al energético, eh, ha sido el sustento de la energía durante décadas de nuestro país... ...y ahora, bueno, pues porque ese modelo ha quedado obsoleto, no puede quedarse desfasada... ...sino que debe estar incorporada en, el, en las mismas condiciones y oportunidades... ...que el resto de comunidades autónomas. Estamos a tiempo todavía. ...sin duda, estamos a tiempo... ...se están tomando decisiones de división... ...de aportación, de generación de reparto energético en Madrid y Asturias debe reivindicar eh, su gobierno, una oposición clara, igualmente las empresas y sobre todo la sociedad la sociedad tiene derecho a participar del nuevo modelo energético tiene derecho a invertir en energías renovables, tiene derecho a percibir una rentabilidad a sus inversiones y qué mejor modelo que el fotovoltaico que permite dimensionar esa inversión a la capacidad económica que tenga una familia o una empresa, y todo eso es lo que vamos a explicar en la jornada que vamos a llevar a cabo. Bueno, pues la jornada mañana a las 4 de la tarde en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, una jornada que organiza Ampier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Su presidente, Miguel Ángel Martínez Aroca, ha estado con nosotros en COPE. Muchas gracias por estos eh, minutos y les esperamos mañana en Gijón. A ustedes siempre, gracias.